Continuamos con mi gente linda de cáncer, de sol, luna y ascendente. Si eres nuevo en el canal, pues bueno, esta es la carta de la luna nueva en, esc en escorpio y estoy mostrando en qué zona o área de tu vida se está produciendo esta luna nueva. Si eres eh, ascendente cáncer, luna o sol en cáncer, la zona que está tocando es la zona... 5, la casa 5, que es la casa de la creatividad, del amor, es la casa de Leo, es la casa donde pues, los proyectos y todo se da desde el corazón. Entonces, esta luna nueva nos estaría hablando de fertilidad para la gente linda de eh, cáncer, pero también nos está hablando de algún proyecto creativo que quieras sacar o emprender en estos momentos. Si bien esta luna nueva está teniendo un sextil con el estelio en Capricornio, Júpiter, Saturno y Plutón, pues aquí estamos diciendo que la casa 7 sería como tu audiencia. Si tú quieres sacar un cuadro, un libro, eh, algún proyecto en particular, no tiene que ser completamente artístico, pero también un proyecto eh, de servicios, pues eh, la casa 7 sería la casa de tu audiencia, la casa que va, va a impactar. También está relacionada con tu pareja, con eh, tus mejores amigos o tus socios, y nos está diciendo de que hay una gran oportunidad aquí de encontrar inversionistas o de encontrar gente que te apoye en ese proyecto. Mercurio, que está pasando por allí también, nos estaría hablando de contrataciones y de dinero en movimiento. Venus estaría pasando entonces a tu casa 4, Venus en tu casa 4 nos está hablando de remodelación, nos está hablando de, eh, bueno, también mejorar un poco la relación con las personas con las que convives. Si bien está haciendo una cuadratura, ¿no? un aspecto duro a eh, este stellium en Capricornio, en la 7, pues también puede ser que esto nos invite a salir de nuestra zona de confort y así... Crear o buscar nuestra independencia. Buscar de repente la manera de mudarnos. Puede ser que, que sea un, un momento para ti de, de mudanzas. Ahora vamos a ver cuál es el horóscopo para la gente linda de cáncer. La carta brincando para ti. Vamos a tomar la primera que es la carta del éxito. Qué maravillosa carta. Esta carta es la de un hombrecito, una persona que se ha montado sobre el tigre y está caminando por el mundo. Imagínate que es un momento de muchísimo éxito para ti. Su, eh, seguramente es un momento también de muchas bendiciones económicas, ¿no? como que finalmente eh, ves la luz eh, al final del túnel y bueno, eh, empiezas a tener muchos ingresos. O es una semana también que te augura buenas inversiones. Así que pendiente con las cosas que tengas que eh, comprar, que tengas que invertir o gente que quiera invertir en ti también. Gente de poder que tenga ganas de invertir en tu proyecto. Bien, ahora vamos a ver con el tarot de Rider White cuál es el mensaje que tienen para ti estas preciosas cartas. Mira, sin duda alguna... Son cartas súper positivas para ti, signo de cáncer, porque te están hablando de la fertilidad. La fertilidad para trabajar, la fertilidad que tiene tu mente ahorita para eh, crear ese proyecto desde cero o, mm, o dejarlo o darle como el abono ¿no? para que ese proyecto crezca y te lleve muy lejos. Fíjate tú, primero...